Cielo Doctor Silvio Portales, Ventos Company, nos vamos, hola Reni Noriega, hola Reni, tú, tú eres nuevo Reni, que no te había visto por aquí, Guillermito González, saludo, Manuel Villadares. de, buenas noches maestro, buenas noches, ilustrísimo Manuelito. María Milo, oiga, María Milo es como el chocolate Milo, debe ser buena usted porque el chocolate Milo es una maravilla. Aquí armé una, una charlita, a mí me gusta charlar con la gente, me di un vallito hace un rato, me puse aquí mi buenas noches, Carlito López, Rafael Clemente, un saludo para ti, Rafaelito, Monchito, Monchito, Monchito, sé como las 12 de la noche en España, hermano. Son las 3 de la mañana. La, oh, sea, Dios. Coño, Monchi. Te hubiera quedado durmiendo, viejo. Qué pena, chicos. Yayito, la carne, hola capucha. Hola, Yayito. Coño, Monchito. Hola, mi hermano precioso. ¿Quién tú eres? Isodora Sánchez. Hola, Isodora. Virtor Mora. Lázaro, apenas los saludos, hermano, 03. Increíble, Emilia, Quiera Cuba Libre, Nelson, Williams, Placeres, Lora, Darji, Lozano, saludos y gracias por compartir su conocimiento. Bueno, intento hacerlo. Gracias por tú estar ahí, que viva Cuba Libre, Arrena Noriega, Tania, hola, un gusto escribirte. Buenas noches, buenas noches Tania. Maestro presente Adrián Regueira. ¿No será familia de Juan Escalona Regueira, no? Yo, yo pienso que no, pero bueno, no importa de todas maneras. Ramón Dubois, saludos profesor, saludos don Ramón. Artiles, cómo estás? Gracias por estar ahí. 43 personas conectadas. Buenas noches, Gilberto González, maestro. Ansioso por escuchar por aquí. Gracias desde California. Nuestro abrazo para usted, hijo, familia, nietos. Cuando aplada hablar del matrimonio cubano desterrado en Malasia, Richard, y Jenny. ¿Qué crees de la educación en Cuba, maestro? Un desastre. La gente te quiere pues si acá a las 2.45 de la mañana y yo trabajando. Gracias por ese amor. La educación en Cuba es un desastre. Porque es que la educación en Cuba la impartía el maestro que la recibía en la casa. Pero, ¿tú te imaginas la hija de la cintumbares de pedagogo? <ríe> por favor, un desastre. Poco a poco seremos muchos, pienso yo, esa es la idea. Tú te imaginas el hijo de la diosa oyendo como la diosa habla a la pobre mujer, que ojalá cambie, enseñando eso en la escuela. Tú no ves ahora como los maestros se caen a, a trompicones con los muchachos. No, no ganaron ningún juicio, pero eso es nefasto para nosotros, debieron ganarlo ellos, porque el eh, los que estamos exiliados son los que van a pagar. ¿Quién va a pagar si allí no hay nada? Maestro, conozco un alcalde. No vi muy bien. 48 personas. Buenas noches, Mercedes. Llero. Capucha, ¿cómo siguió después del, del clavo? Acabo de bañarme, Mercedita. Ahí me hacía con jabón un jaboncito de azufre para no coger nada, y ahí tengo los pies arriba de la alfombrita, porque hasta me molesta la chancleta vieja, hasta la chancleta me molesta, acabo me hice un, una jarra de chocolate con, con cacao que yo compro aquí, y lo, yo lo rayo en bola como si fuera ya en Cuba antes. Mí, yo soy un guajiro de monte, a mí no me gusta la modernidad porque son cosas naturales, Todas estas montañas de ahí están regadas con, con, con la misma materia orgánica que cae de la loma y el excremento de los animales. Y, y todavía queda esa, esa comida orgánica. Saludos, patriotas, Yayito, Emilia. Emilia, gracias por... Emilia no se pierde una directa. 56 personas conectadas. Eh, Diego, Bruzón, un saludo, Diego, para ti también. Sal yayito Ese yayito es yayito la carne Monchi, este alcalde es familia tuya Sí, saludo desde Boca Oiga Oye, hay muchos reales por ahí por Boca de Camarioca eh, Están llegando los refuerzos del imperio porque ese hombre de boca de Camarioca siempre está ahí. De la carne. ¿Cómo? Que si sal de allí eres tú. O Yallito a la carne es otro. Está la gente de Camarioca presente. 57 personas conectadas. Tu bisabuelo. Entonces, ¿qué, qué tú quieres saber de él? De Asencio de Asencio, ¿Qué quieres saber de él? ¿De qué parte de Placeta tú eres, Isodora Sánchez? Ah, saludos de allí. ¿De dónde tú eres? De, de, ¿De qué parte de Placeta tú eres, Isodora? 56 personas conectadas. Osmani Navarro, saludos compay. ¿Quién fue el que me escribió y que me dijo que si yo era de Puerto Padre por el acento no no, no. el acento no dice nada sí. yo, tengo, yo tengo unos amigos que nacieron los dos en Centro Habana, y se criaron en Guantánamo y, y cada vez que la policía los cogía se los llevaba presos y enseñaban los carnets porque tenía, boteaban el papá fue piloto y murió un accidente le dejó a los muchachos ¿Qué fue lo que pasó? Ellos nacen en Ciudad de Habana, hijos de dos habaneros. Pero por cuestiones, porque eran militares, los lo trasladaron allá a Santiago de Cuba, a la región militar. Y allá se criaron, volvieron para la Habana como dos guantanameros. Cada vez que la policía los cogía, los llevaba presos y le decía que el carnet de identidad era falso porque dos habaneros no podían hablar así. Y los muchachos decían: no, pero nosotros nos criamos en Guantánamo, somos de La Habana. La pinareña siendo Uber. Y, y, ¿Y te da negocio hacer el Uber allá? Tú sabes que aquí en Honduras no se puede hacer mucho Uber. Te matan, chica. Qué lástima que este país sea tan violento, porque la gente es buena, chica. Aquí, aquí tú montas a alguien, imagínate que lo, lo, los que se atreven tienen que tener un carro jaula atrás y, y han asaltado y han dado puñaladas, que eso no tiene nombre. Vivo aquí desde el 95. Como tú dices aquí, ¿a dónde te refieres, Isadora? ¿En Honduras en qué lado? El Chile, del Parque Maceo. ¿De qué lugar de placeta quiero a Cuba? ¿Y Zora? La gente de Cienfuegos, Renier de la Cruz. ¿Tú sabes que ese nombre de la Cruz? Esos son nombres de la nobleza española. Eso no era un nombre que abusaba, abundaba mucho. Lo que era Ponce de León, de la Cruz, Hernández, Villalobo, Villalón, todo eso era de la nobleza española, todos esos nombres. Y más de León, León. La gente de Varadero, Cuba. Eran de Niquero. Niquero por Niquero fue por donde empezó la desgracia. Por ahí desembarcó el demonio de Virán. 75 personas conectadas. Sí, tú sabes que la tierra de Niquero parece como el pelo de una mujer de Arabia cuando cae la noche. Una tierra negra, negra, negra. Qué buena tierra para caña, caballero. Por eso se llama Medialuna la zona. Porque ahí era la mejor zona para sembrar caña Medialuna al país. Una tierra negra que tú... Tú escardas 3, 4 metros y sigue habiendo tierra vegetal. Cerca del aeropuerto de FT Loderdale. Por Loderdale. Increíble la tierra allá. En el aeropuerto. De... Sí, sí sí. ¿Qué quieren que les hable? ¿Quieren que les hable del tema de la droga de Ochoa, Fidel Castro, esa gente? ¿Quieren que les hable de eso? ¿De ¿Quieren que les hable del tema de la droga? Te vemos desde Cuba, lo conocemos muy bien, gracias por ese amor. ¿Quieren de la droga, sí o no? Sí o no, me dicen. Bueno, voy a hablar. A ver. El tema de la droga comenzó en las calles de Cayo Hueso, en los años 80, finales del 88, principios del 89, cuando la DEA, en una operación con el FBI y la policía local, atrapa una camioneta cargada de droga que va rumbo al norte de, de la Florida. Ese hombre que va cargado de droga es primo hermano de un cubano, miembro de la Fuerza Armada, de la FARC, que se llamaba Miguel Ruiz Díaz Pop. Ese Ruiz Díaz Pop estaba con la misión cubana en Panamá, que era la gente que tenía allá, llamado Padrón Trujillo uno de los cuatro fusilados en la causa. En la causa fusilan al general Ochoa, a Jorge, al capitán Jorge Martínez Valdés, ayudante de Ochoa, a Amado Padrón Tujillo, que es este hombre, que era el jefe de Ruiz Po, que era capitán, primer teniente del, del, del Minin, y que es primo, de ese que va en, en la camioneta cargado de droga a finales del 89, principio del 90, por ahí en esos dos años 88, 89 Entonces, comienza una investigación y el tipo suelta la sopa, se le va la ley. y ahí ya la DEA tiene información de que desde Cuba, pero que no se sabe quién, está traficando droga, que militares cubanos están traficando droga entonces como no tienen cómo inculpar a, al gobierno de Cuba, aprovechándose que Noriega se había convertido en un dictador hacía 10 años atrás, el padre del, de Bush, el que fue a Irak, ordena la invasión a Granada, a, a Panamá. Y 13.000 marinos cruzan el Atlántico, digo, el Caribe hacia el sur, y derrocan a, a, al general Manuel Antonio Noriega. Entonces Noriega suelta la sopa. Y empieza a decir que él tenía conexiones con Cuba. Porque había un departamento que operaba allí a través de la embajada cubana que se llamaba el MC. Que fue un departamento que creó el Minin. Al principio para traficar tabaco, ron y obras de arte a través de Panamá rumbo a México y Estados Unidos. Pero que de vuelta para acá lo cogían para burlar las sanciones del embargo comprando tecnología, equipos de comunicación para el ejército y, y equipos médicos. ¿Entiende? Entonces, se destapa el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que se estaban haciendo operaciones de narcotráfico conjunto entre la gente de Ochoa y la gente del Minin. La gente del Minin había contactado a la gente de Escobar a través de esa oficina que estaba allá. Entonces, la gente de la FARC había contactado el tráfico de drogas con la gente de Escobar también, desde Nicaragua, porque la Unión Soviética había mandado en esos días un armamento para el ejército de Nicaragua, pero el invicto, tú sabes, lo había cogido porque Cuba había sido el tránsito, porque ya en esos días Nicaragua, estaba dejando el sandinismo porque ya venía la chamorro, violó esta barrio de chamorro. Entonces, Cuba retuvo el armamento y se lo entregó a Daniel Ortega tiempo después, gracias eh, a Yeleni por tu contribución, mi amor. Yeleni leía ahí, gracias por tu super chat Entonces, conjuntamente la FAR y el minin desde Panamá y de Nicaragua ya estaban haciendo operaciones de tráfico. Lo que pasa es que la gente de Ochoa tenía una conexión más chiquita porque era a través del ejército sandinista cuando Escobar se había escondido ahí en los días que el sandinismo tenía el poder del país. A través de esa gente, de los militares de Nicaragua, la gente de Ochoa empezó a hacer contacto. Porque hasta ese momento lo que hacían allí era tener una misión militar a su... Zar, a, a su a, asesorar y gracias por tu contribución asesorar al ejército de Nicaragua entonces, ¿qué sucedió? como Estados Unidos no tiene prueba porque el gobierno de Panamá no los inculpa dice que son militares, no sabe nada la prensa norteamericana empieza a publicar la cosa de que militares cubanos y saca toda la información entonces, Fidel Castro ordena al, al, al general de la inteligencia. Baranda. No sé muy bien. Le ordena un cateo en la casa de, de Martínez Valdés. Que era el hombre que viajaba con la maleta diplomática. Porque ese era el enlace. Vamos a ver quién es. Primero vamos a casa de... Él. De, de Martínez, entonces en casa de Martínez le cogen un pasaje a Habana, Panamá y otro a Habana, Managua, a Medellín, Colombia, especialmente al feudo de Pablo Escobar y habitaciones pagadas y otra documentación de gente de Colombia que estaba viniendo a través de Baradé. Y ahí se destapa la olla de grillo, empieza la investigación. Después que la gente, te voy a contar cómo sucedió, después que la gente de la FARC y del MININ hicieron contacto a través de Tony de la Guardia, comenzó la operación grande, porque el contacto grande lo tenía Tony de la Guardia, pero Tony de la Guardia no se atrevía porque había que consultar. Él no tenía techo, el techo del MININ no era tan grande como el techo de la FARC. Hacía falta alguien que tuviera un punche grande en la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque el Minin en Cuba no vela los sistemas de radares. ¿Tú me entiendes? Entonces las avionetas no podían entrar si no había un contacto con la DAFAR. Entonces Ochoa es el hombre. El hombre que enlaza y permite que se entre al corredor aéreo cubano. Hacían la operación por el corredor Girón, que es el que pasa por arriba de Varadero, Cienaga de Zapata, hasta el sur. Entonces, el Minim no tiene jurisdicción sobre la DAFAR. Entonces, lo único que el Minim podía hacer eran algunas operaciones con lancha a través de la caería en Cayo Largo del Sur y luego la pasaban a una playa que había que se llamaba María la Gorda, en Pina de Río, que hay unos calles, y de ahí en lancha, a Varadero y de Varadero, a Cayo Hueso, porque los lancheros venían. Ahora, la gorda, la gorda, la gorda, de verdad... Empezó a, a llegar cuando Ochoa y de la guardia contacto y en una conversación entre ellos se les va la sopa a uno y otro, le dice yo también estoy haciendo algo, pero el otro dice pero yo necesito la gente de la DAFAR que me abra el espacio aéreo y entonces Ochoa como en ese momento fungía como jefe de la décima div división de la FARC y estaba esperando que le dieran la jefatura de la de occidente por los contactos que tenía, le dio, les abrió el corredor y empezó el rollo. Al punto que ellos dicen que fueron pocas opresiones, mentira. Cuando empezaron a sacar, llegaron a tener hasta 10.000 kilos enterrados en un callo, 3.000 en otro, 5.000 en otro. Ahora, ¿dónde yo te digo que la cosa se pone peligrosa? Porque mira, cuando empezaron a publicar las fotos de la prensa, Abrían los refrigeradores en la casa de ellos. Y en, la, en, la, en el fondo de los refrigeradores estaban los paquetes de dólares. Estaban las joyas. Estaban los paqueticos de diamantes que ocho había traído de allá. A, a Amado Padrón Tujillo le cogieron nueve armas sin registrar. Tenía una moto Honda del año 84, nueva de paquete, que la trajo a través de Panamá, que se compró, creo que en... En México, en el sur de los Estados Unidos, no sé, tenían cinco, siete carros, siete y ocho casas. En los tanques de agua de las casas tenían las cajas de dólares por, por miles de miles de, de paquetes, de miles y miles de dólares. Entonces, ¿dónde se pierde el hilo del asunto? En el juicio. Primero les hacen un, un juicio de, eh, de honor para quitarle todas las conde condecoraciones militares. Y cuando Juan Escalona Regueira, que era el fiscal general de la República y general de brigada, le hacía una pregunta incómoda, Fidel Castro, que estaba desde una habitación escondida, tocaba un timbre para que no se pudiera grabar ni filmar aquello, y pedían un receso y entonces el fiscal barajaba la pregunta porque era muy incómodo. Los días que duró el juicio, Fidel, desde una habitación contigua al Teatro de la FARC, siguió el juicio constantemente. Entonces, en medio del juicio, ese muchacho, Ruiz Poe dice que él estaba haciendo esas operaciones de narcotráfico porque Martínez le había, les había dicho que eso estaba discutido al, al máximo nivel. Ochoa no responde nada, no dice nada. Y Martínez lo mira y le dice, ¿cómo tú vas a decir que yo te dije eso? Dice, dice, dime Martínez aquí, que tú no lo dijiste cuando nos vimos en el Polinesio. Que dimos la vuelta, que tú me dijiste a mí que eso estaba discutido al máximo nivel. Y Ma Martino no pudo dar la respuesta. Entonces, hacían, creo que 8 y diez operaciones de lancha por semana, y así estuvieron año y pico. No duraron mucho tiempo, fue poco tiempo. Porque se destapó el problema. Ahora, la pregunta del millón de pesos, que yo me hago la siguiente. Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura, el hombre que escribió 100 años en soledad, vivía en México exiliado porque él era de, de los comunistas de izquierda. Y él sí tenía contacto con la izquierda y la izquierda con la guerrilla, que era en sí quien movía toda la droga hacia las ciudades, era la guerrilla que tenía controladas regiones donde estaban los laboratorios. Entonces Popeye, el sicario, viaja con Pinilla a México y le entrega una carta de Pablo Escobar a Gabriel García Márquez para que se la dé a Fidel Castro a Raúl pidiéndole un submarino soviético para meter droga a los Estados Unidos. Pero en Cuba nada más habían tres submarinos, estaban en la base submarino de, San, de, de Cienfuegos y dice él en su libro que no recibieron acuse de recibo. Ahora, Yo no, yo no creo que Fidel Castro lo supiera. Yo sí creo que Raúl Castro sí lo sabía. Yo sí creo. Porque la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si Fidel Castro sabía que el narcotráfico era la única justificación que iban a tener los americanos para invadirlo, ¿tú crees que un, un, un, una serpiente como esa, con lo viva y habilidosa que era, iba a cometer ese error? Un hombre que no confiaba ni en la sombra. Lo que pasó fue que para salvar al hermano, inculpó a los otros y le sacó la confesión fácil. Porque la mafia trabaja así, le dijeron. Si ustedes no se inculpan, ahí está la familia de ustedes que va a pagar. Porque eso fue lo que pasó ahí. Ese secreto, donde ya en el juicio esta gente no revelan nada, ni inculpan a los Castro, es sencillamente por una razón había un motivo mayor y el motivo mayor era que estaba la familia ahí. Ahora, ¿tú crees que si él los mandó a, a traficar drogas, los iba a sacrificar? No creo. Porque entonces ellos no se hubiesen dejado matar. Hubieran dicho, no, no, pero esperen un momento. Ustedes me dieron a mi autorización. No fue así. El contacto hasta el nivel máximo era Raúl Castro y Fidel lo autorizó, pero escúchame, Fidel lo autorizó porque era un gavilán, pero le dijo, pero yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, para salvar a Raúl Castro, como ya se vieron cogidos, entonces hacen el paripé del juicio y utilizando la familia como rehén y como chantaje, se los echan al pie un tiempito después se da el escándalo 2 de la causa 2 del 89, donde acaban con el general Abraham y lo sancionan a 30 años de cárcel por abuso de poder, abuso en el cargo y corrupción. Pero la, la verdadera razón fue que él sabía de las operaciones de narcotráfico de la gente del Minin y el viceministro Pascual Rodríguez. Y se quedaron callados cogiendo plata. Y según ellos, Raúl Castro, digo, Fidel Castro no sabía nada. Tiempo después de la causa 2, licenciaron a todos los oficiales del Minin. Y la gente de la FARC ocupó los cargos en el Ministerio del Interior. Entonces. No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto y con qué independencia el Minín estaba trabajando solo. Lo que sí sabemos es que hasta Raúl Castro había un permiso. Porque dónde estaba la, la contrainteligencia que no fue capaz de ver una cosa cuando en Cuba, hasta una pipa de Gualfarina que está en la Sierra Maestra, yo lo saben. Lo que pasa es que lo sacrificaron. Pero ellos nunca bajo Esa gente de Ochoa para abajo nunca supieron que, Raúl, que Fidel Castro había dado la autorización. Parece que Raúl le dijo háganlo como cosa de ustedes. Fidel de esto no sabe nada. Porque como ese gavilán era tan gavilán él no se iba a reunir con Popeye y le iba a decir mira si trafica droga y toma una carta mía. Y no le iba a decir a sus generales que les había vendido una vida hermética de que él se iba a prestar para una operación de narcotráfico porque la gente está equivocada a punto cero y a la casa de raúl castro el generalato no tiene acceso excepto que inviten a alguno no es que la gente de la par va con los hijos a bañarse a la playa a la casa de punto cero no tanto para el ejército como para el ministerio del interior tanto la vida de Fidel como de Raúl siempre fue un enigma. Excepto los demás más confianza, ninguno tenía acceso allí. Primero por un problema de seguridad. Y después para que esta gente no vieran cómo ellos vivían. Entonces, yo no creo. Exacto, exacto, Tania. Había que sacrificar a algo. Y Raúl no se iba a atrever a meter al país en una situación como esa. Sin consultarla con Fidel, lo que pasó fue lo siguiente: Ochoa se lo consulta porque eran amigos mano a mano. Él dice: llevo 11 días aquí llorando por Ochoa. Saludos, gracias. Lo que pasó fue que ese gavilán, esa llena del mal, que es un gavilán con ropa, era un gavilán con ropa, le dijo a Raúl: mira, autorízalo como cosa tuya y no me metas a mí. Di que yo no sé nada. Y le dices a ellos, y de esto no se puede enterar nada porque esto lo estoy haciendo yo. Por mi propia voluntad. Fidel de esto no sabe nada. Eso fue lo que pasó ahí. Ahí no pasó más nada. Él sí sabía del narcotráfico. Y también lo sabía Raúl Castro. Y él autoriza a Raúl a que los autorice a ellos, pero que diga que él no tenía nada que ver en eso. Por eso no los pueden inculpar. Por eso, por eso... Martini al, al, al, al ver a Ruiz Poa aquel primo del que cogieron con la camioneta de Miami, dice, tú me dijiste a mí que esto estaba a máximo nivel. Y entonces ellos se ríen en el juicio. Porque el fiscal le pregunta, ¿usted está queriendo decir que la máxima dirección de la revolución está en eso, Ochoa? Dice, no, no, no. no Esto fue toda nuestra responsabilidad. ¿Y el ministro lo sabía? No, el ministro no sabía nada entiende cómo funciona esa mafia? Porque la gente tiene que entender y saber cómo funciona eso. Hace muchos años yo entrevisté a una persona que estaba haciendo un, un estudio sobre un tema histórico de Cuba. Y conocí a un viejito que tenía ochenta y pico años, que fue uno de los escoltas del presidente Grau, que no se fue nunca de Cuba. Y dice que cuando él triunfó, fue a ver a Grau. Perdón, y le dijo, mira, hace falta que tú no te vayas de Cuba. Porque yo necesito que tú te quedes para que tú seas la imagen que me apuntara. Aparte de eso, yo te voy a dejar la mansión, la casa que tenía Grau, el carro, la gente que te cuida. El salario de 1.200 pesos y aquí a ti no te va a pasar nada. Y como Grau era un tipo que ya no tenía mucho que hacer, aceptó y murió en el año 68, 69 en La Habana y está enterrado en Colón. ¿Ves cómo trabajaba él? ¿Ves cómo él trabajaba? Entonces, ¿tú crees que Raúl Castro se iba a traer a meter a Cuba en una operación de narcotráfico conociendo a Fidel Castro como él lo conocía? entonces la única manera para que todo eso se hubiese podido hacer es como la capucha lo ha rastreado esto lo que pasó fue aquí así la gente de Panamá contactó a través de, de Panamá el narcotráfico estaba en Panamá con Noriega estaba traficando droga con, con, con Escobar y la gente a de Ochoa a través del ejército de Nicaragua ahora es Ochoa el que le facilita a Tony de la Guardia la llegada de las avionetas que venían cargadas que aterrizaban en el aeropuerto de Varadero. ¿Por qué? Porque la FAR es la que tiene los códigos de las rutas aéreas. Y en Cuba el tránsito aéreo lo dirige la DAFAR, la Fuerza Aérea. No lo dirige la aviación civil. Entonces, entonces el MININ no tiene acceso a eso. El Minin lo único que hacía era usar las griffins para custodiar, abrir un corredor a las lanchas para que entraran a las aguas cubanas, porque el problema de las aguas sí es un problema del Minin. Por eso es que en toda esa callería norte de las villas estaba llena de droga, porque eso es jurisdicción de, de las tropas guardas fronteras. Entonces, el Minin se iba a cargar de la transportación hasta los callos, porque las... Avionetas vendían también y bombardeaban en la callería, y entonces la, las lanchas del Minin las recogían y las enterraban a los callos. Entonces, tropas guardafronteras permitían que los lancheros vinieran y cargaran. Eso era una operación conjunta entre la FAR y el Minin. ¿Y qué iba a hacer la FAR? Iba a abrir el corredor aéreo Girón, porque Cuba tiene tres corredores aéreos: está las mallas, que es el que pasa por arriba. ...de Santiago Guantánamo para facilitar el tránsito aéreo con el Arco de las Antillas Menores. Está Las Nuevas, que es el que atraviesa entre Santi Espíritu y Camagüey Ciego por ahí... ...para facilitar el tránsito aéreo sobre Jamaica y la zona de Venezuela. Y está Girón, que es el que está por Varadero rumbo a la Sierra de Zapata... ...para facilitar el tráfico entre Panamá y Colombia... Que pasa por las islas San Andrés cerca de ahí. Entonces, así fue como se armó la operación. Oye, Fidel, lo que tenemos es esto, le dijo Raúl. Y él lo estudió y le dijo. ¿Cómo va a ser la cosa? El Minin, a través de Panamá. La Far a través de Nicaragua. El contacto Martínez, que era el ayudante de ocho horas, el que viajaba. ¿Entiende? Entonces... Como esa gente usa una valija diplomática, por eso pudieron meter tantas armas y tantas motos y tantas cosas, porque ellos en el aeropuerto no lo revisan, dado que son, viajan con el pasaporte diplomático, viajan con una misión del gobierno, de la FARO del MINI. Entonces, el guardacosta abría el camino, recogía el bombardeo que la tiraban a los callos y Ochoa permitía que usaran el corredor aéreo de Girón para que entraran los vuelos, se tiraran y bajaran la droga. Entonces de ahí en camiones la transportaban hasta la costa donde iban a cargar. En varadero, de varadero salían. Las lanchas entraban hasta varadero. Esa es la historia, aquí no hay más nada. ¿Fidel Castro lo sabía? Sí lo sabía. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que ese hierro todo lo que pasaba allí lo sabía. Porque él tiene la mejor agencia de inteligencia del mundo. Y hay todo. Eh, te voy a explicar cómo funcionan los cuerpos de vigilancia en Cuba. Hay una inteligencia militar en la Far y una en el Mini. Y hay una contrainteligencia en la Far y otra en el MININ. Las dos del MININ velan a las dos de la Far Y las dos de la Far velan a las dos del MININ. Y las dos, las colegias, la dirección general de inteligencia. Que es la que tiene que ver eso. Que es la pincha que tenía el hijo de Raúl Castro, el tuerto. El coronel. Ese es el que... Analiza la inteligencia y la contrainteligencia de la FARI y del MINI. Entonces Fidel lo autorizó, pero le dijo a Raúl: Pero dile a ellos que yo no sé nada. Hazlo como cosa tuya. Y cuando él se reunió con los grupos, le dijo: Oigan, lo que les voy a decir. El comandante de esto no sabe nada. Esto es mi responsabilidad. Mira a ver lo que ustedes van a hacer, porque Fidel aquí no sabe absolutamente nada de esto. Así que caminen fino. Y que la gente de la FAR y la del MININ no sepan que se están haciendo operaciones de drogas simultáneas. La gente del MININ opera de una manera y la gente de la FAR opera de otra manera. Eso fue lo que pasó. Y por eso fue que el tipo se escapó y se lavó las manos. Porque nadie lo pudo inculpar. Porque Noriega no sabía nada. ¿Entiendes cómo funciona? Claro, Criatura. Pero es que el comandante era una cosa fuera de liga, mío. Eso era un demonio con ropa, ese bicho. Ese invicto, querido, y siempre recordado demonio. Eso no tenía nombre, mío. No lo pudo inculpar la DEA. Por eso es que en el juicio ellos no dicen nada, porque es que ellos no saben quién les dio la autorización. Raúl le dijo, mira, como cosa de ustedes, yo, yo no he dicho nada aquí. Yo no he dicho nada. Si pasa algo, aquí adentro no les va a pasar nada. Aquí nadie los va a meter preso, presos. No van a hacer, mira a ver cómo ustedes van a hacer eso. Pero se ponen fatales. Cogen al lanchero que iba con las lanchas rápidas, que en aquella época eran cigarretas, que se llamaba dos horas y media de Cuba, acá. Cogen al lanchero con un alijo de droga procedente de Cuba en Cayo Hueso. Y ese lanchero es primo de Ruiz Poe, que opera que operaba en el departamento que tenía Cuba en la embajada de Panamá en los días de Noriega el departamento MC y hasta ese momento las operaciones que estaba haciendo la FARC que empezaron, era tráfico de madera que venía de las selvas de Angola unos diamanticos que los mostraron en el juicio que no tenían ningún valor comercial, porque eran eh, diamanticos, que venían de los ríos de Angola y del Congo, pero que eran más bien para adornar a la joya central, porque no tenía, eran como los brillanticos. Y lo otro es el cambalache del ejército allá en Angola, porque ellos tenían una cuenta, Ochoa tenía una cuenta en un banco de Panamá si mal no recuerdo de 250 mil dólares que fue el, el único dinero que Ochoa tenía no solamente fueron Ochoa Arnaldo Sánchez Jorge Martín y llamado Padrón que fueron los fusilados también quitaron, le echaron 30 años al hermano de, de llamado Padrón que se llamaba Patricio de la Guardia Fon no, Patricio de la Guardia hermano de Antonio de la Guardia porque él sabía lo que Tony estaba haciendo y como oficial creo que de la inteligencia en el Minin no delató al hermano y le echan 30 años por traicionar a la revolución. Habían capitanes y habían tenientes coroneles y habían muchos tenientes y muchos primer tenientes y mayores tenientes coroneles, mujeres y hombres. Había en total eran como 50 oficiales entre la FAR y el Minín que estaban en esa operación. A todos le echaron, a ese Ruiz Po que, que le entró un ataque nervio y estaba llorando allí, le echaron 15 años, a los 7 años y medio lo soltaron. Porque ese era el, un, el único que era inocente, era ese infeliz ahí. Que él dijo, no, yo empezó a llorar, le entraron unos temblores dijo, no, porque a mí me criaron en, en los ideales de la revolución. Y cómo tú me vas a decir a mí, Martínez, no me vas a joder a mi coño, le dijo así en el juicio, que Martínez bajó la cabeza. No me vas a decir a mí, coño. Y dijo una mala palabra. Dijo, cojones, ¿cómo tú me vas a decir a mí que si tú me dijiste allí en el restaurante que está en 23 que, que esto estaba colegiado al máximo nivel? No me vayas a decir a mí. Si no, yo no me hubiera metido en esto. Porque yo soy un militar de carrera, he criado en los principios de la revolución. Para que tú vengas a joder ahora la imagen de Cuba. Así le dice el tipo. Porque el tipo, ese era el único inocente que había ahí. El primo de Lanche. Todas las demás. Averigua Camina la Habana. Los reales se los cogió el comandante, los carros también, las armas también y todo. Y ahí, déjame decirte, y ahí había algo más que tráfico de drogas porque tenían armas cantidad y eran armas sin registrar. Desde M1 hasta M16, pistolas ametradoras UCI, tenían armamento cantidad sin registrar. Ahí había algo más, porque no eran las armas reglamentarias registradas, lo que pasa es que acabaron con todo. Eso es lo que hay de la causa de la droga, es lo que yo sé. Lo que yo he rastreado y lo que he aplicado la lógica. Por el testimonio del lanchero, por lo que dijo Noría que leí las declaraciones de un tirano, leí yo sus declaraciones. Por lo que dijo Popelli y por lo que dijeron en el juicio con relación a todo el tema. Y ahí era Armel Muñez. Hasta ahí están las clases bien. Ahora, ¿qué tú puedes esperar de ese bandido? Si eso era un bandido. Esa gente empezó a traficar droga desde la Sierra Maestra. Cuando se encontraron a Crescencio Pérez que venía con la droga. Y que él y que para, Fidel para, en las siete y dice, ¿qué tú traes ahí? Y dice droga. Y uno de los capitanes, creo que era el chelo, quería fusilar por traficante de droga. Y Fidel le dijo, espérate un momento, espérate un momento, que nosotros no tenemos recursos. No tenemos recursos. Pero esa historia no la cuenta Ubermato en su libro. Él dice que él oyó la historia, pero él no la vivió. Como dice la gente que Ubermato? Ubermato no estaba en la Sierra Maestra todavía. Crescencio Pérez, primo de Mongo Pérez, que lo recibió en Cinco Palmas. Crescencio Pérez es un bandolero, Terrible. Porque, ¿qué pasaba? El 80% de la gente que estaba en el ejército rebelde eran delincuentes. Y te voy a explicar por qué. Porque estaban... Todo el que tenía un problema con Batista, y la gente de Ferrer salía a casarlo. Ellos iban para la sierra, porque si no, mira, ¿a dónde iban a ir? No creo que Guillermo García sembrara marihuana. Él era un ganadero, él compraba ganado para revender. Esa gente tenía plata, tenían un aserradero en la sierra. No te, eh, eh, la gente está equivocada. Casi toda esa gente, toda esa gente que hizo la revolución tenía dinero. Los pobres no tenían nada. La gente de Guillermo García tenía fincas de plátano porque eso no es zona cafetalera. La zona de café está en el municipio de Guamá, que es el primer, en lo que era Chibirico. Pero, pero tenían aserraderos de madera preciosa, Caoba, Cedro, caguairán, Damuní, eh, Lechero y otras maderas preciosas que la cogían para hacer desde eje de barco hasta toda la mueblería que había en Cuba. Porque toda la mueblería que había en Cuba usaba cajón y cedro, y bijagua y majagua, azul y amarilla. Ese era el negocio de Guillermo García. Sí, Ubermato llegó con Pedro Luis Díaz Lán. Llegó a la sierra cargado de armas procedentes de Costa Rica. Las armas que le dio el presidente Figueres, que era su amigo. Sí, Ubermato no, Ubermato no vino en el gran. Ubermato era el contacto que Celia había hecho en la zona de Manzanillo Yara. Exacto. Exacto, exacto, Montecristo, exacto. Claro que eran socios. O sea, Fidel no era socio de Batista. Fidel era socio. Batista era socio del papá. Ustedes, ¿quién ha ido ahí al latifundio de los Castro? ¿Alguien ha ido a Virán? Yo estuve allí de niño. Esa gente estaban... El papá de Fidel peleó en Santiago de Cuba con los españoles. Cuando terminó la guerra, le dieron los pesitos que estaban dándole a todo el mundo. Va a esa zona y compra la primera tierra. Entonces, creó un imperio azucarero. ¿Por qué? Porque los gallegos son gente trabajadora. Ya los de hoy no sirven para nada, pero aquella generación que esa generación fue la que hizo Cuba porque esos gallegos eran unos animales con ropa abuela Caridad se metía 10 horas pilando frijoles como un hombre esa gente es un animal es la dieta de esa gente igual que los canarios igual que la gente los vascos todo el que es de la península ibérica esa gente es un animal los romanos lo decían que a esa gente había que meterle tres puñaladas y no se morían no es animales o gente entonces Dijo Tito Livio que eran hombres de una complexión física enorme y que un legionario no le bastaba con una puñalada de la, de la gladios hispaniense, que había hasta tres veces y todavía no, no se morían. Unos animales, ¿saben? Sí, ocho así lo fusilaron de verdad. Los castros no dejan huella. Hay un video en YouTube sobre el fusilamiento de ellos. Búsquenlo ahí, ahí se ve. El único que sale corriendo es Martínez. Que dice, a mí no, coño, a mí no. Y, y Ochoa le dice, compórtate Martínez, compórtate. Pero ni Amado Padrón. Ni Antonio de la Guardia, ni Ochoa se movieron. Inclusive ni los velaron ni nada. Ni les amarraron las manos, se quedaron parados ahí. Buenas noches, Tete, Buenas noches, Maestro. Tocororo Mambí. Virán nunca se preocupó por la... O. Ustedes no han ido a Virán, el imperio de esa gente. Esa gente tenían allí de todo. Ordeñaban mil litros de leche diario. Ahí tenían almacenes, escuelas, zapaterías, farmacias, eh, tiendas de víveres, depósitos de combustible, tanques de un imperio, un pueblo, el, el tipo, inclusive tiró hasta una línea de ferrocarril. Fíjate, tenía plata que del ramal central tiró una línea de ferrocarril hasta su feudo te puedes imaginar el dineral que tenía ese tipo tenía 66 millones de pesos para la época toda esa gente estaba millonaria, era el segundo terrateniente más grande que había en Oriente, después de un doctor de apellido Fernández si mal no recuerdo 190 personas conectadas 48, 40 193 Claro, con la de y con... Claro, porque quien mandaba... Todo empezó porque un día el padre... Hay una carta que él le escribió al presidente Roosevelt. Yo leí la carta. Estaba en la embajada de los Estados Unidos, ahí. En una tarja. Porque en, el, en la embajada de Estados Unidos había un muro con todas las fotos de todos nosotros los presos. Todos los presos políticos que han pasado por Cuba están en la CINA ahí. En la embajada, en aquella época era cena sección de intereses norteamericanos. Y había un muro con la foto de todos los presos políticos, ahí estaba yo, estaban todos. Hasta esa época estaban todos, todos, todos. Y había un lugar para, para el Instituto Cubano de la Memoria Histórica. De los estudios de los estudios. No te voy a decir después el nombre. Y ahí está la carta que le envía al presidente Roosevelt donde le dice con 10 años que él quiere tener un billete de 10 dólares porque él nunca ha visto un bill de ten, un billete de ten. Que si él le manda un billete de 10 dólares, él le va a mostrar dónde están las mayores minas de hierro del mundo para sus acorazados de guerra. Porque en esos días estaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo era enemigo de Hitler y ellos estaban enamorados con el ejército americano. Las minas de Nicaragua, las minas donde está el imperio de Nickel hoy. Allá donde se hizo la, la mina Nicaro, Nickel Company. Ahí está la carta que le dio a Roosevelt. Y Roosevelt recibió la carta y la leyó. Y está en la biblioteca de, del Congreso de los Estados Unidos la carta que le mandó. Con años. Entonces un día el papá lo llevó a conocer el pueblo de Vane a caballo. Y hay una foto de él y el papá a caballo. Un muchachito, él era el hijo preferido. Y cuando subieron a las lomitas, vieron el imperio y el mar, y él nunca había visto el mar. Y le pregunta al papá, ¿qué son aquellas cosas grandes que hay? Eso son las torres de los ingenios norteamericanos. Y aquello que hay allá, el, el, el puerto de los americanos. Y aquello que hay allá, las tierras de la de Fruit Company. Y aquello que está allá, el Boston, y aquel, el mar, todos los americanos. dice, papá, ¿qué hay de nosotros aquí? Dice, aquí de los cubanos nada más hay la miseria que tienen los guajiros todos muertos de hambre y el peo de nosotros, aquí todo de los americanos. Marixa Marín, Mayra Marín, la inteligencia no se puede ocultar, maestro. Es que ma tengo que ponerme la máscara, mi amor. No me puedo quitar la capucha, mi niña. Lengua de pájaro, exacto. cayó piedra. Eso, en los días que Camilo estaba perdido, él estaba dando una vuelta por allá y los conoció. Entonces, déjame explicarte algo. Hay un documental hecho por, por National Geographic que dice, el paraíso cubano en medio del Caribe. Toda la callería de Cuba está intacta, excepto algún hotelito que han construido, pero está intacto. Entonces, él conoció Cayo Piedra. En los días en que andaba buscando a Camilo, en la isla -Turi Turiguano, en Turiguano, no sé dónde está Turiguano, en Turiguano, él se está comiendo, no sé si Turiguano, Isla Turiguano está en la Laguna de Leche, en ciego de Ávila, o en Cayo Largo del Sur, no sé muy bien dónde está Isla Turiguano. Se están comiendo una caguama, porque tienen un accidente, se quedan sin combustible en el barco de guerra que andaban en los primeros años de la revolución y él conoce Cayo Piedra que están al sur están entre la zona de, Cienfue de, de Isla de Pino y Cayo Largo del Sur por ahí está Cayo Piedra ahí, ahí tiene un criadero de tortuga un delfinario, una casona de descanso, un puente que une a las dos islas un muelle para, la, para, la, para los yates, la marina de ellos y las unidades navales que lo cuidan y depósito de combustible, una pistica por un helicóptero y esas cosas. Es el paraíso de ellos, lejos de la vista de la gente. Y Raúl tiene uno frente a Holguín, que es Cayo Saetía, que tal vez sea el Cayo más bello que hay en Cuba. Está frente a Holguín. Está como a tres kilómetros de las costas de... Está en la bahía de Leviza, si mal no recuerdo. Eso es un coto de caza, donde tú pagas para cazar. Es una pradera africana. Hay todo tipo hay todo tipo de, de animales que se trajeron de África, búfalos africanos, jirafa, no sé si hay elefantes. Lo que sí sé es que la gente de Holguín iba allá de noche a matar... Reces y búfalos y cebras y jirafa y antídos y cuánto bicho ve Eso está custodiado por la FARC. Tiene una playa muy linda y tiene dos ranchones como si fueran casas aguayanas, que son las casas de ellos allí. Frente al Ramón de Antilla, exactamente, por ahí está así. Cerca de Felton por ahí, donde está la termoeléctrica. Ahí está cayó esa etía, si mal no recuerdo. Cuba es una belleza, Cuba es una belleza. Cuba es un paraíso. Desde Pinar del Río hasta Guantánamo, toda la geografía cubana es una belleza. Ayer estaba viendo un video de unos tocoronos cantando. Increíble. Tú eres de Holguín. Los comunistas no saben nada, mijo. Los comunistas nada más saben aguantar tarro. El señor Don Pepe desde Tampa. Un saludo, Pepito. José, ¿no? Porque todos los Pepes son José. Y todos los Panchos son Francisco. Y todas las Caridad son Cachita. Sí. Y todos los Mongos son Ramón. 192 personas conectadas. Voy a estar una hora y me voy. Me quedan cinco tristes minutos. Qué pena, tengo que irme ya. Sí, antílopes, jirafa, sí, búfalo. Yo, elefante, yo no, el elefante no creo que haya. A la base, a Dios. Sí, te voy a explicar que... No, no solamente mosquitos, higiene. Tú sabes cómo los indios, espérate, tú sabes cómo los indios combatían esos higiene. Y ellos cogían y hacían unos fuegos a lo largo de toda la hoguera porque los indios, después explicar una cosa lo, en las aldeas de los indios lo, en, lo, en los bateos de los indios no se dormía, habían guardias de noche porque estaban los caníbales que eran los caribes que se dedicaban a asaltar todas las poblaciones para robar gente para comer, por eso se llama Mar Caribe y habían guardias y no solamente habían guardias habían cuarteles de guerreros despiertos toda la noche armados hasta los dientes la, no era así tampoco capucha el que y los indios cubanos a lo largo de toda la costa de Cuba y de todo el Caribe ponían unas hogueras y las encendían para que las piraguas de los indios por la noche de, de callo a callo se, sí. se guiaran por la noche como los faros de hoy El indio de nosotros no usaba batana Arco, flecha y macana. Catauro, vieja, iguana, yaguacoa, coa, vato, fotuto. ¿Tú sabes qué? Capucha el Google. Sí, yo vi el documental de por pueblo de Ernesto Granado, sí. Muy bueno. Él está aquí, Mickey no sé quién. Hay un callo en la bahía de cochinos que el hijo de puta mayor de. Eh, eso, eso, eso fue verdad, pero A, al presidente Eric Honecker. Eso fue verdad, pero no fue verdad. Eso no fue así. No. Nah, eso. Eso te, te lo regala me está Cuba, Alemania, pero mentira. De, de, ese es como mi papá que me regalaba el caballo todos los días. Y coge lo que es tuyo, mentira, pero el que andaba montado el caballo era él. Eh, eh, eh. Exacto, en el arco de las Antillas Menores. Porque las Bahamas se llamaban las Lucayas. A las Bahamas es donde llega Colón. A una islita así que se llamaba Baitiquirí. Porque Cuba, ellos le decían Guarani o Guananí. Entonces el único país de, de América que conservó su nombre fue Cuba. Que los aborígenes taínos de allí... Le decían Cuba y que no se sabía si se lo decían por porque abundaba un palo que se, que se llama hoy Cuba que es un palo rojo que está en las costas de Cuba, que yo lo he cogido mucho. Y tú haces una hoguera y se mantiene, lo que ellos le decían, el durmiendo Toda la noche esperando ahí. Bejuco, Palma, Caguayo, Cutara. Gracias Manuel por tu chat mi hermano. El, el idioma aborigen desapareció la fonética. Hay un, un naturalista dominicano que, que rescató la fonética, foné, sonido. La forma foné significa sonido, por eso se llama sinfonía, que viene del griego foné, que significa sonido. Entonces, un naturalista dominicano rescató el, la fonética del idioma taíno, porque en Puerto Rico, en Jamaica, en Cuba, en las Bahamas, en Caicos y Turcos y en las Bermudas, todas esas zonas estaban habitadas por los taínos, ya los caribes estaban al sur. Habían unos indios en la zona de Cuba que no eran ni Sibonelle, ni Guanajatabelle, ni taínos, eran indios maitas, que eran descendientes de los Arahuacos de Venezuela, es otra cosa saludos encapuchados la gente del Uruguay del ejército de los Zarrapos ahí estuvo Garibaldi que dicen los argentinos que Uruguay es una provincia de ellos y que los argentinos dicen que eh, eh, ¿cómo se llama aquel que cantaba las canciones muy lindas? que murió un accidente en el 36 en Colombia en un carro, en un avión Carlos Gardel dicen los Argentino que nació en Buenos Aires. Los franceses dicen que nació en Francia y los uruguayos dicen que nació en Montevideo. Sí, Mayra, algo serio, capucha el carpintero real, más nunca. Bueno, te voy a explicar una cosa, te voy a explicar algo. El carpintero real, la última, el último avistamiento del carpintero real fue en el año 76. Y lo encontraron unos nidos, escúchame, encontraron unos nidos recién utilizados porque tenían el excremento afuera y se veía que tenía actividad. Eh, Antonio Núñez Jiménez, el capitán Núñez Jiménez, que era un espeleólogo, espeleólogo, espeleólogo es el que el que estudia las cuevas, era un naturalista muy bueno, un espeleólogo enorme, y también era antropólogo, era, un, era un, un sabio el hombre, hizo una expedición a la Cuchilla de Toa, a la Sierra de Cristal, y, y tuvieron algún contacto. Hace un tiempito unos pobladores de del Grupo Santa María Loreta, sintieron el cantar del... del, del del Carpintero Real. Pero se puede rescatar porque en los museos de Cuba hay ejemplares del Carpintero Real, que es el grande, que tiene el moño. Tú sabes, tú eres del Uruguay, ¿tú sabes por qué se llama la capital del Uruguay, Montevideo? ¿Sabes por qué? 193 personas colectadas. Sí, mira, Majá, Jutía, Andará, Carey, Caguama, Tiburón, Huracán, Bejuco, Yagua, Catauro, Guayaba, Guayaba, La Guayaba, Guayaba es oriunda del sur de Cuba, la zona sin fuego. Guayaba, Corojo, Palma. Yarey, Cobo, Caracol, muchas gracias Michelito por tu contribución, Caraque, ca, Caracol, Mimir, gracias por tu contribución mi hermanito, gracias por, por, por su cooperación, Sigua, Guasa, Pulpo, Cazabe, Burén, todo eso era el nombre que los. Bejuco, li, todo eso era nombre que los aborígenes cubanos le daban a la fauna cubana. Tocororo, ellos decían esos nombres. Cotorra, todos esos nombres se los pusieron ellos. Así. Infinidad de nombres, todos esos nombres raros, que la gente se ríe, que los orientales se encutara. Ese era el nombre que los indios le daban a las naguas aquellas de agua que se hacían. Junco, no sé, no, no te puedo decir Junco, Monchi, Junco no. No creo, no, no, no te puedo decir, pero no lo dudo. El pájaro loco, el, el pájaro loco es un carpintero, pero no un carpintero real. Tú sabes que Cuba tiene, Cuba tiene una fauna autóctona. Y en su fauna tiene tanto animales, especies, aves, anfibios, reptiles y arácnidos que nada más son típicos de, de la fauna cubana. El cocodrilo cubano, el, el llamado rombífer que tiene los tres tarritos, ese es oriundo de Cuba. El manjuarí es oriundo de Cuba. El dajao es oriundo de Cuba. El mafo es oriundo de Cuba. La guacharita de río es oriunda de Cuba. La vijaquita cubana es oriunda de Cuba. La trucha criolla es oriunda de Cuba. La carpa espejo, la carpa criolla cubana roja es oriunda de Cuba, la que es de Cuba. La carpita chiquita es oriunda de Cuba. El angostino de río azul, oriundo de Cuba. El angostino rojo, oriundo de Cuba. El caracol, el, el, el alacrán azul, que es de la zona de Guantánamo que es un, un tratamiento para el cáncer oriundo de Cuba la iguana cubana es la más grande y es cubana el tocororo es cubano la cotorra cubana es de Cuba pero también hay en las Bahamas porque pues, se fueron de Cuba y también hay en la República Dominicana que se fueron de Cuba lo más probable el almiquí es cubano el majá de Santa María es el más colorido de todas las serpientes de, de su género, cubano el majá burro es cubano el majá galano es cubano la torcaza boba es cubana la paloma de monte es cubana, esa que anda por ahí. La tojosita es cubana. La tuatúa es cubana. El, la guayaba cimarrona es oriunda del sur de, de Cienfuego, La palma cana. La palma barrigona. La palma jata, que es la única que hay en Pinar del Río, que por cierto, hay siete palmas de palma jata, que parecen el hecho que están desde el tiempo de los dinosaurios ahí, y las tienen custodiadas con militares, cada cien años producen una espora para cogerla y reproducirla más siete. Tienen, desde el tiempo de los auris, están ahí esas palmas, porque la zona de Pinar del Río es la zona más antigua de Cuba, por eso tú miras a la cordillera vive y son más, más erosionadas. Por eso la Sierra Maestra es más puntiaguda a sus picos, porque la actividad tectónica es más joven. Eh, tenemos una historia maravillosa. El Turquino tiene mil 1974 metros y al lado tiene dos picos. Uno se llama el Cuba y otro el Suecia. Porque los que en realidad van al Turquino son un sueco que vivía en un, que era administrador de un, de un ingenio azucarero en la zona de lo que sería hoy municipio de Bartolomé Mazó, cerca de donde. Carlos Manuel Céspedes se levantó, por eso le pusieron Bartolomé Marzó, porque el general Bartolomé Marzó era de ahí. En el ingenio de la Mercedes partió una expedición para medir el turquino. Un sueco que había en Cuba que era administrado de ese ingenio y un cubano. Por eso a los dos picos aledaños uno se llama el Cuba y el otro se llama el Suecia. ¿Qué memoria? vos pues intento. La polimita picta, claro que sí, polimita pictus de Cuba, oriunda, claro que sí. Y el guacamayo cubano que se extinguió a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX porque las damas de la realeza europea querían aquellas coloridas plumas para a lo, a, a adornar su sombrero la, la, las damas neoyorquinas y empezaron a cazar indiscriminadamente al guacamayo cubano y lo extinguieron. Quedan ejemplares eh, de seco en los museos que se le puede sacar al ADN. No, no, que van a quedar gorriones. Y no solamente gorriones. En Cuba había una lagartija, que le decían lagartija de, de potrero. Era una lagartija blanca, color gris, que tenía una cola azul que le pasaba por arriba del pecho y otra por la espalda. Se extinguió. Se acabaron las tataguas, los cocuyos. Acabaron con todo, se perdió todo. Las tiñosas se fueron. Y Cuba tiene cuatro o seis. Las aves están agrupadas en tres grupos. Las, bueno, las canoras. Las aves canoras son una cosa. Pero las aves están agrupadas en tres grupos. Están las del orden de las falconiformes, las que son de la familia de las águilas, de los halcones, que son las carnívoras. Falconiformes. Están los galliniformes que son las que están el Faisán, la gallina eh, la gallina de Guinea y están falconiformes galliniformes y, y la que está en el orden de los patos no me acuerdo ahora el nombre de, de las que están en los patos yo sé que son palmípedos pero pero tienen otro nombre después te digo entonces, el gavilán caguarero es oriundo de Cuba. El gavilán caracolero es oriundo de Cuba. El gavilán el normal ese que anda por, por los cielos de lo, es este oriundo de Cuba. Muy linda la fauna cubana, excelente. Excelente, excelente. La rana más chiquita del mundo es cubana. La conocida ranita enana cubana que tiene 2 centímetros así chiquitica. El pájaro más chiquito del mundo es el susuncito cubano el llamado pájaro mosca, tiene solamente 7 centímetros, 7 milímetros, algo así, una cosita de nada. Las anguilas, ¡ay, mijo! si en mi pueblo estaba la anguila sata. ¡Ay, mijo! Si abuelo Bartolo nos llevaba a coger anguila. La anguila, ah, la que es una verdad. En mi casa se hacían una salsa de anguila. Unos tubotes de carne así rico como la merluza aquella. Muchos se acabaron las anguilas había una cosa en los ríos que cogíamos para pescar trucha que se llamaba Mamporro. que le dicen también misu porque tú lo coges lo caguayo claro Emilio esas son parte del equipo en este chat no sé qué me dijeron Cavilán Pollero ese sí el que come pollo exactamente el colibrí el colibrí no, no hay colibrí, el pájaro mosca que es más chiquito que el colibrí. Que hace un nidito que parece un huevito en los jardines. ¿Tú sabes dónde le gusta el colibrí hacer el nido? En los gajos de la rosa. En los jardines de mi casa, la rosa aquella cubana criolla, que era una rosa larga, blanca, azul, amarilla. Azul no, perdón, rosada, rosa, amarilla. Habían nidos infinidad. Yo me acuerdo que yo cogía... Me iba al arroyito de mi casa y cogía una bolsita y la llenaba. Tenía un perro que se llamaba Caramelo. Y yo me acuerdo que una vez me regalaron una escopeta. Y me fui a cazar y la abuela Caridad me llamó y dijo: ¿Para dónde vas? Digo: a, a cazar, voy a traer una cantidad de pato y paloma. Y me dijo: No va a traer nada porque usted no sabe tirar con eso. Pero yo me creía a Robin Hood. Me pasé el día entero por allá. Vine con el perro con tres varas lengua lleno de rayazos, gasté todas las balas. Y no traje ni una vigirita. Eh, ¿Qué tiempo es aquello de la vida? Yo me daba una ratada de guásima en las matas. De bolilla y guásima. Y de una cosa que se llama guinga. Yo no sé si la gente la conoce por ahí. O el algarrobo dulce que es una maravilla. O jobo. ¿Cuántas cosas había? Canistel. En los bosques de Cuba que se acabaron. El guineo. Sí, el guineo se trajo. El guineo lo trajeron de África, Monchi. El guineo es de la guinea de África. Por eso se llama guinea. Porque... Ahí estaba ese tipo de... ¿Hurones cubanos? No, no creo. El hurón fue una especie invasora, eso no estaba en Cuba. Ni tampoco el curiel, que le dicen cuy. Sí, sí, sí. Peruchina la decían. Tú te metías a aquellos campos y estaban te comían las garrapatas, sí, yo sé. No, Marabú vivo no queda nada, no, nada. Pero fíjate una cosa. Se llenaron los campos de Marabú. Ya hace un tiempo me dijeron que allá en mi pueblo que había mucha Jutía Andará, porque eh, la Jutía tenían cuatro, estaba la Conga, que era la grandona, la Mona, la Carabalí y otra más chiquita que le decían Andará o Jutía Platanero. Y se extinguieron y cuando creció el marabú, el otro día me enseñaron que cazaron allá una, una, una sarta enorme. La gente está comiendo la Jutía Andará de los marabú, no se habían extinguido. Se habían escondido. La zona de vacuna y agua, ¿qué hacías? No cogía nada. Ah, ya estamos acabando, casi me voy. Que si, si nos quedamos, nos pasamos el día entero en esto aquí. Sí, yo sé a Cuba se intentó traer la perdiz ibérica que hay mucha en España, pero no se 204, no se adaptó al clima de Cuba porque es más mediterránea y como había perros jíbaros porque ¿qué fue lo que pasó? cuando llegaron los conquistadores, soltaron en Cuba perros que se hicieron jíbaros y el ganado en Cuba se soltó y como no habían depredadores naturales ni, ni sequía y había un buen régimen de lluvia. Entonces se reprodujo que fue una barbaridad. Al punto que para el año 1650, a 150 años de la conquista, 1492, 1500, 1600, había en Cuba más de 15 millones de cabezas de ganado que pastaban libremente en medio de una isla que lo que tenía nada más eran siete villas. Por eso empezó el comercio de contrabando con los bucaneros, porque venían los holandeses a las costas de Cuba y los pobladores cambiaban con ellos armas, ropa, cacharra de esas de bronce y de barro en domésticos, libros, escopeta, pólvora, sable y armas que venían de Europa por cuero y carne. Por eso se llama la playa de guarda la vaca, guarda la vaca. Porque cuando venían los bucaneros, que venían a, a, a robar las costas muchos de ellos, guarda la vaca y vienen los bucaneros, escóndela que se la llevan. Ahí viene el nombre. Eh, una dieciséis me quedan... Tomeguín del Pinar, sin murciélago mariposa también. Exacto, exacto. Infinidad de cosas. No, todos los bosques de Cuba están llenos de venado, hay venado cantidad. El venado lo introdujeron desde España, en Cuba no había venado. Sí, sí hay. No, no. Cuba tiene 15, o 20, 30 parques nacionales, bosques que todavía no ha llegado el hombre. Yo vi sacar unas caobas de la Sierra Maestra que hubo que traer un helicóptero, un MiG-17 de aquellos lo picaron en tres trozos y tú te parabas al lado de la caoba y no tocaba te daba el tronco te daba casi en la cabeza del, de, del tamaño que tenía. Es una leyenda de los negros, de los ne el Ouija, el chichiricu esas son leyendas de, de los negros africanos. Sí, yo estoy saludando a todo el mundo. Mi respeto para ti también es que estoy a contraluz y no veo. Pero yo les mando un abrazo a todos. Alguien me preguntó de la santería. Yo ese, ese asunto lo he lo he olvidado porque tú sabes que cuando se habla de religión o de política. Gracias a la gente del Uruguay, Liana Santos. Cuando tú hablas de religión o de política, entonces las posiciones están encontradas. Yo no quiero herir a nadie porque hay mucha gente de La Habana, de Matanza, de Pinar del Río que practican la religión afrocubana y yo no quiero caer en eso. Todas las religiones son buenas. Si se hacen con el buen vivir, el buen que hacer, porque la religión independientemente... La doctrina, la gente confunde religión con doctrina. Religión es lo piadoso de la fe, esa es la religión, la práctica. Ahora la doctrina es otra cosa. La doctrina es donde se cimienta la fe, ya es otra cosa. Pero se puede ser muy decente practicando la religión afrocubana y se puede ser un bandido siendo un papa. Eso, eso es una cosa un poco complicada y yo no quiero herir a nadie porque ahí hay testigos de Jehová y yo tengo un aprecio inmenso a los testigos de Jehová, tengo muchos amigos testigos y tengo amigos adventistas y tengo amigos evangélicos y bautistas y católicos excepcionales que estuvieron presos conmigo y tengo muchos amigos abacuá que son eh, Evión en WFO, que son yo me sabía todos esos nombres porque estuvieron presos conmigo. Y... Son mocandá y mil cosas de eso. Personas excepcionales, no importa. Lo que hace al hombre no es lo que cree, sino lo que practica. ¿El Señor es expulsado de dónde? ¿De los testigos de Jehová? No. No. No, yo... Yo leo la, la, la religión de los testigos de Jehová. O sea, la doctrina pero yo no comparto, yo no comulgo con la fe de los testigos, porque yo estudié teología y yo los respeto y los quiero, pero yo sé que yo sé que Ruderford, el juez Rutherford, el que sustituyó a Russell, él era un juez, él no sabía nada de teología y Russell lo único que tenía era un negocio de vender tela, tampoco sabía teología, ellos no sabían ni hebreo, ni griego, ni arameo, ni el siriaco, que eran las lenguas originales. Entonces, la Biblia que usaron ellos para redactar la doctrina de ellos, era una King la Biblia del Rey Jacob, que es la similar, similar a la Reina Valera del 60. Biblia muy mala, porque, porque fueron Biblias que se sacaron de las lenguas vernáculas, de lenguas muertas, no, de lenguas pobres en verbo. Entonces, no expresaban a totalidad la idea y el pensamiento. O Entonces sea, años más tarde sí ya hicieron una revisión, que se sacaron de textos más fidedignos, los, los textos corregidos de Walker y Hawke, que son textos alemanes. Ya por ahí anivelaron un poco la doctrina, pero los primeros libros nada que ver con la realidad. Porque ¿qué fue lo que pasó? Para tocar este tema. Lo que pasó fue que en el siglo IV de nuestra era, viajó a Tierra Santa un hombre muy piadoso, se llamaba Jerónimo, que era un padre de la iglesia que estaba en Alejandría. Él va allí porque él teme que se pierdan las lenguas originales dado que la expansión del imperio romano había acabado con toda esa cultura. Y entonces él hizo una traducción del hebreo, del griego y del siriaco. Y de ahí nace la pechita siriaca. Entonces, él como era doctor en teología, de las lenguas originales hizo una Biblia para el pueblo, se le puso la vulgata. La escribió en latín. Por eso viene la palabra vulgar. Vulgos de pueblo. Por eso se llama la vulgata. Es un vulgar. Eso viene del latín vulgatus. Que significa pueblo. Entonces. Él traduce del hebreo y griego del siriaco. Al latín. Hasta ahí está bien. Pero entonces ahora vino. El que tradujo del latín hacia el alemán, hacia el castellano y hacia el inglés y sacaron la biblia de la casa de Alba, la biblia del oso y la biblia de la King James y ya ahí se jodió la cosa ¿por qué? porque tú coges ahora un metro y empiezas a cortar palitos a un metro y para que todos te salgan un metro tienes que sacarlo del original porque si, si cada vez que tira una vitola lo vas cortando de la próxima quemada cuando llega allá lo que tienes son 40 centímetros. Eso fue lo que pasó. Tú no puedes traducir la Biblia de otras traducciones. Tú tienes que venir al manuscrito original. Entonces, ¿por qué sabemos que hasta la Vulgata estuvo bueno? Porque en el año 48, en las cuevas del Qumran, en la zona de lo que sería hoy el, el desierto del Negev, allí donde estaban los nabateos, se encontraron los textos de los mazoretas. Y estaba intacto desde el siglo antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento, que estaba en Pergamino. Un niño pastor buscando unas cabras tiró una piedra a una caverna y sintió que se rompió algo y recogió aquello y se lo llevó para la casa. Y se lo vendieron a un comprador de antigüedad y se dieron cuenta del tesoro. Hola, hola, Virginia, Esther, él no iba a hablar de eso. No, yo no quiero hablar de religión, no me interesa la religión. Yo tengo mi fe en Dios. Amo a todo el mundo. Mi misión aquí es crear un espacio para el diálogo y a la vez que vayamos creciendo para que la gente sepa que estamos aquí y que estamos con una nueva idea. Esta es toda mi misión. Capucha, quisiera que hablara de los motivos que vos, José Martínez, de ser las. Ah, espómelo eh, de nuevo, por favor. Pónmelo de nuevo, por favor. Capucha. Así, ah, ya, sí. El problema es que él no era un guerrero. Él no era un guerrero. Él era un cerebro. Las batallas no se ganan con, con las manos, se ganan con la cabeza. Por eso te digo que la lucha del pueblo de Cuba no se libra en una protesta, se libra en la mente. Entonces, después que se hizo el pacto de la mejorana, que desembarcaron los principales jefes, que se reúnen, Ahí automáticamente le dan el grado. Los únicos que podían darle la graduación militar eran Gómez y Maceo, que eran el jefe del ejército del lugar teniente. Entonces, lo primero que hacen ellos es, ahí ya no crean un gobierno cívico-militar como antes, porque fue el fracaso de la Primera Guerra. Ahora iba a haber un mando militar único, con autonomía total, y había un gobierno aparte, pero que no interfería en el poder militar, que fue lo que pasó en la primera guerra, por eso se fracasó, porque para entrar en combate había que preguntarle al ejército, y el ejército tenía que preguntarle al gobierno, y por eso perdían. Ahora, cuando se reúnen las mejoranas, a él le dan el grado de mayor general, pero a él se le conocía como el delegado, y esa guerra que hoy conocemos como la del 95, como la guerra necesaria, como el grito de, de Baile que por cierto no fue Baile fue Yatera, donde más combates fueron fue en Yatera, pero por un problema histórico, porque ahí estaba, ahí estaba creo que Saturnino Lora y también Guillermo Moncada y Juan Bruno Salle como eran patriotas de ahí, pues bueno, la historia les adjudicó el grito en baile, pero en realidad fue en Yatera, Guantánamo. ¿Por qué? Porque se había dado la orden, porque se decía que Macías había desembarcado por Duaba y toda la región se levantó en armas, porque estaba llegando el Titán, el hombre de la exitosa campaña en la Guerra Grande. Pero bueno, no importa. Entonces, le dan el grado de mayor general a él. Y esa guerra se conocía como la Guerra de Marte. Entonces, Gómez y Maceo le dicen que se tiene que ir. Y el plan es que se vaya a Jamaica. Y de ahí vaya a Costa Rica y de Costa Rica vaya a Estados Unidos. Pero él no se quiere ir. Él dice que antes de irse tiene que entrevistarse en la jurisdicción de las Tunas, con, con el general Bartolomé Mazó. Y él dice que no, que no se va. Por eso es que él todavía, en Remanganagua, cuando estaban las fuerzas españolas, él estaba allí, porque él iba rumbo a las Tunas a entrevistarse con el general Bartolomé Mazó. Que eso fue lo que pasó. Entonces, cuando sonaron los tiros, al mediodía, dice Siménez Sandoval, que sonaron unos tiros. Entonces, rápidamente, Gómez, porque Maceo se había dividido para recoger las fuerzas para empezar a planificar la invasión, porque el plan era pacificar la provincia de Oriente para sacar reclutas, recursos y tener un lugar, de ellos un territorio, donde llegaran las expediciones para empezar la campaña hacia Occidente, sin perder tiempo. ¿Por qué? Porque había que aprovechar, porque España tenía 400 batallones ya armándolo y... Iban a mandar 220 mil hombres y ellos querían cruzar la trocha antes que España mandara los refuerzos para estar del lado allá. Porque si España desembarca esa fuerza en Oriente, entonces se los pela. Ahora están atrapados entre 220 mil hombres y las trochas. Entonces ellos querían estar en el territorio para empezar a privar a España de sus recursos, dándole candela a todo. Entonces, al mediodía suenan unos disparos y Gómez rápidamente. Ordena las líneas defensivas. Las líneas defensivas de, del ejército de Mambí se organizaban por escuadrones, donde el corneta iba en el centro, tres escuadrones, el corneta iba en el centro. Daba la orden y se abrían, se ramificaban. Arrollaban a las columnas y venían para atrás y las molían. Era una carga arrolladora, porque el caballo Mambí estaba estrenado para que cuando llegara el jinete frente al cuadro, paraba en seco, el jinete caía y el caballo se paraba de pie y el caballo rompía la formación. No era tirarse contra aquel mar de bayoneta, no era así. Había una técnica de guerra que la usó mucho Maceo, sobre todo en Peralejo, cuando venció a Martínez Campos y al brigadier Fidel Santositle. Una batalla enorme en Peralejo, en la zona que está entre Bayamo y Boisito, ahí. Una batalla enorme, igual que la Guásima allá, y Calimete, y Coliseo, y Ceja del Negro, de grandes batallas que, que hubo. Entonces, al mediodía sonaron unos tiros, y Gómez ordenó las líneas defensivas, o sea, armó la caballería por escuadrones. Gómez traía 2.000 hombres ahí. Pero, le deja una, una escolta martí de 40 hombres, y deja al lado de él un muchacho que se llamaba Ángel de la Guardia, un recluta bisoño. Y él convence al muchacho, le dice muchachos, vamos a la carga, desoyendo las órdenes de Gómez. Y tenía un caballo que le había regalado José Maceo, que se llamaba el caballo Baconao. Porque la gente mucho tiempo se creyó que el caballo se llamaba Arimao, pero no era Arimao, era Baconao. Porque el caballo de, de Maceo se llamaba Martinete. Él le ponía a todos los caballos Martinete 1, Martinete 2, Martinete 3, Martinete 4. El caballo de Maceo tenía que ser plux extra porque el, el tipo era 230 libras múscula, viva de músculo macizo. Por eso le decían al titán de bronce, era un hombre que medía casi 7 pies de altura y que tenía un brazo por lo menos con cuarta y media más larga que cualquier brazo. Era un animal con ropa ese tipo. Entonces, él sale en un caballo semicerrero, que ni lo había montado nunca. Primero no era buen jinete de a poco era un guerrero, y por último, no sabía nada de la geografía del lugar, en vez de coger e irse por la llanura, trató de atravesar un potrero de matas de guásima, y ahí arriba había un tirador en la emboscada, y cuando lo vio, le dio el tiro en el muslo, y él se echó para atrás, y ahí le dan tres tiros más en el pecho en total, le dieron nueve tiros. Ahora, él tenía ambiciones políticas, porque él tenía ambiciones políticas. Pero no ambiciones políticas como José Miguel Gómez. Ambiciones políticas de llegar a la presidencia de la República para hacer por su pueblo la obra maravillosa de construir una sociedad justa y próspera para todo el mundo. Pero tenía ambiciones políticas. Eran sanas ambiciones políticas, pero eran ambiciones. Lo sabemos por el epistolario. Él era amigo de todos los presidentes que habían en América. Y él recababa información y ayuda de todos los gobiernos de América. No fue, eh, no fue que América se quedó impávida ante el dolor del pueblo de Cuba y Puerto Rico. Era que las oligarquías locales no querían que se enviaran expediciones para liberar a Cuba porque afectaban sus intereses económicos, dado que iban a atacar a la, a la esclavitud que era el sostén económico de la nación. Pero el presidente Guadalupe Victoria de México, y el presidente de Chile, y el presidente de Venezuela, y el presidente de la Confederación de Naciones de Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá, que en esa época estaban todas unidas, querían mandar expediciones para liberar a Cuba y Puerto Rico, incluyendo los dominicanos que eran muy valientes, pero ellos no quisieron. Fíjate que la guerra por la independencia empieza en 1821 y ellos en 1868 todavía no habían entrado a la guerra y entran ya cuando un tiempito antes 40 o 50 años antes un millonario de La Habana muy rico que se llamaba Arrango y Parreño que introdujo la máquina de vapor el ingenio, entonces esa máquina con esa tecnología, pues entonces ya prescindía, saludos saludos yo a ya ya prescindía de la mano de obra esclava que ya no hacía falta, ya la locomotora alaba 100, 200 carros cargados de caña, ya no hacen falta ni yuntas de buenas ni, ni yunteros, ni tampoco hacen falta 500, 400 negros en un tapriche, porque la máquina de vapor, cuatro hombres hacían el trabajo de 400. Entonces, eh, el pueblo de Cuba fue a la guerra cuando se cumplieron tres objetivos. Primero, el fracaso, el fracaso de la Junta, se conoció así, el fracaso de la Junta. Se eligieron personas para que fueran a hablar a las Cortes de España, para que España le quitara un impuesto oneroso que le había puesto. ¿Por qué? Porque después que Napoleón invadió España, que acabó con Fernando, al soltar a Fernando, cuando Napoleón perdió en Waterloo, contra... Fue Wellington, creo. Wellington fue el que lo derrotó en Waterloo. Entonces España estaba arruinada y, y, y lo único que tenían era Cuba. Entonces le aumentaron los impuestos a Cuba a un 30%. Y era bueno, pues era la, era la, la joya. Después le llevaron un 50% para reconstruir España y reconstruir el ejército español. Y después al 60%. Y ya no aceptaron más. Entonces, fracasó la llamada Junta de Información, un grupo de cubanos de todas las regiones del país que fueron a las cortes españolas, como en 1820 fue el padre Valera. Pero fracasó eh, las conversaciones con España para que le quitaran, entre otras cosas, impuestos impuesto. Ese es el primer motivo por el cual se fue a la guerra. El segundo motivo, en, dentro de la masonería había quedado una revolución, una eh, ...rebelión pendiente... ...que estaba desde los días de José Antonio Saco ...para el 1840... ...en los días que Aponte se revela... ...por el ingenio triunvirato... ...en los días que se escribe Cecilia Valdés... ...que la escribe Cirilo Villaverde... ...les recomiendo que la lean, una maravilla... ...y entonces, después de eso viene... ...que ya a Rango y Parreño... ...un millonario famoso que había en Cuba que había creado la, la Sociedad Filarmónica de Amigos del País, que había creado la Cámara de Comercio y la Lonja de Comercio de Cuba, un hombre de una plata enorme, introduce la máquina de vapor, el barco de vapor y también el ferrocarril de la locomotora en Cuba y tecnifica la industria azucarera que era el corazón económico. Entonces ya no daba negocio coger un poco de esclavos para trabajar, porque la máquina lo hacía. Y por último, la más importante, se había eh, eh, encarecido el valor de, de la masa esclava. Un negro llegó a costar 3 mil pesos oro. ¿Por qué? Porque en el año 1808 hubo un accidente en, en los mares del Caribe. Un marinero inglés en un duelo con un marino norteamericano pierde una oreja de apellido Jenkins y hubo un intento de guerra, la llamada guerra de Jekyll entonces en 1808 o 10 los ingleses toman la Casa Blanca y le dan candela y ocupan un tiempito y se vuelven a ir y eso trajo un problema porque ya Inglaterra estaba en contra de la esclavitud y Holanda también y Francia también porque acuérdate que Francia venía de los postulados de la revolución y esos postulados se los llevó el directorio y también Napoleón. Aquellos postulados de igualdad, libertad y fraternidad. Que son lo que significa el triángulo equilátero de nuestra eh, bandera. Igualdad, libertad y fraternidad. Que viene de los postulados. Entonces ellos estaban influenciados por ese pensamiento. Y en Francia la esclavitud se despreciaba, entonces se reúnen los franceses, los holandeses y los ingleses y le ponen fin a la trata negrera, entonces nada más se quedan comprando a esclavos España y Portugal, pero al almirantazgo británico, la flota inglesa, los holandeses y los norteamericanos a quien cogieran tratando negros en el mar, los ahorcaban ahí mismo, entonces muchas veces se cometieron un crimen pues se lanzaban eh, cargamentos enormes, en esos días el presidente Monroe compra un territorio allá en el África que se llamó Liberia, por Liberia Libertad por eso la capital de Liberia es Monrovia en honor al presidente Monroe donde se llevaban a todos esos negros que se cogían en el tráfico entonces se puso muy escaso comprar un nec ya la máquina de vapor había tecnificado todo ya no era negocio mantener una dotación de esclavos y encima de eso había fracasado la junta de, de, de conversaciones en España, más la introducción de un paquete de medidas que echaban por tierra la esclavitud en el pensamiento sociopolítico. Allí se levantaron hombres en ese primer siglo como el padre Varela, José Antonio Saco, José de la Luz y el caballero, el obispo de espada. Entonces... Domingo, Juan Domingo Valdés, y, y eso influenció en la población cubana tal que ya la esclavitud no tenía ninguna posibilidad. Entonces, al no ver ninguna posibilidad, fueron a la guerra. 40 o 60 años después de que toda América ya era libre. Esa es la historia, los dejo, los quiero mucho. 1.39, perdonen a la capucha, eh, Cualquier error que haya cometido, después me dicen que son demasiadas cosas y yo no improviso, miras aquí pegadito, eso lo leí yo hace 40 años. ¿Quién fue padrino de Maceo tres veces? Ulises Hola, Capucha, Hugo Chávez, el gobierno cubano, lo que todo el camino para poner a Maduro en el poder, hacer lo que el gobierno quisiera. Eso no podemos, yo creo que él tenía un sarcoma. El sarcoma es uno de los cánceres más agresivos, y yo creo que sí que el cáncer lo mató. ¿Dónde estuvo el error de Chávez? En dejarse llevar por la potencia médica. En ir a tratarse a La Habana, un cáncer tan agresivo como ese. Cuando debió tratarse en Estados Unidos o en Suiza. Llegamos con la letra, la luz y la verdad. Después les voy a contar la historia de los maestros Conrado Benítez, Manuel Ascunce y de Alberto Delgado Delgado el hombre de Maicinicú y todo lo que tuvo que ver con eso, Cheito León y Luis Emilio Carretero de, y el G2 eh, Ahí eh, eh, les voy a explicar algo En los días de Conrado Benítez eh, Manuel Ascunce Domenech el hombre de Maicinicú Cheito León Luis Emilio Carretero Tomás Ceviche con los milicianos Ahí es donde se funda el G2. ¿Qué, fue un... ¿Qué significa g Segundo grupo. Porque ya había un grupo en la inteligencia. Ese grupo se creó para luchar contra la naciente contrarrevolución que había. Especialmente para el movimiento de recuperación revolucionaria del escambrai. Pero luego que se pacificó el escambrai para los 70 se disolvió el grupo. Ya el g no existe. Buenas noches, maestro. Vendetta López. Por favor, que no estudie en una escuela. Con ese nombre, Conrado Benítez. No, pero... Eh, sí, he leído a Carlos Alberto Montaner. Eh, él es sobrino de Rita Montaner. Él estuvo preso en Cuba. He leído de él, si mal no recuerdo, El perfecto idiota latinoamericano o algo así. Muy bueno escribiendo. De un pensamiento muy profundo. Sí he leído a Carlos Alberto Montaner. Un pacifista. Cosa que para liberar a Cuba no sirve. Ya te dije lo que el pueblo de Cuba tiene que hacer. Sí he leído a Carlos Alberto Montaner, claro que sí. Él estaba en España. En los días en que Carlos Alberto Montaner escribía El Perfecto Idiota Latinoamericano, si mal no recuerdo, se abrió en el malecón la Casa Cultural de España, que traía literatura buenísima, pero que el gobierno de Fidel Castro lo cerró y confiscó los libros, justificándose que habían llegado unos reyes magos a repartir con por las calles de la Habana, y lo cerró, 182. La fonoteca de Cuba no es la mejor del mundo, y la cinemateca también, el, el, el museo de la música que está por ahí, por Avenida de las Misiones y Teniente Reino, ahí cerquita de, de la iglesia del Ángel, Lean eh, Cecilia Valdez de Cirilo Villaverde, me quedan 8 minutos, las cincuenta me voy, Lo quiero mucho, gracias por estar ahí, díganle a la gente que estoy aquí, perdónenme cualquier error, algún dato que se me va, son muchas cosas, pero en esencia el mensaje es el que yo le doy, se me fue el chat 181, se están yendo, me voy para que, para que Monchi duerma que son las 3 de la mañana, yo no, yo no lo quise molestar. Y para que duerman la gente y duerman ustedes, hay que descansar. Les voy a dar un consejo para que duerman bien, para que duerman bien. Cuando ustedes vayan a dormir, cojan un poquito de limón y háganse un tecito de manzanilla y le echan una cucharadita de miel de abeja. Y cogen, cojan, se lo toman y entonces ponen música tibetana, la música del tipo y se relaja el sistema nervioso y se descansa y se duerme como un bebé. El sueño es tan importante como todo en la vida. Sin que el cerebro descanse no se puede tener ni fuerza ni vitalidad para el otro día. Los quiero mucho. Cuídense por ahí. Díganle a la gente que aquí está el encapuchado. Díganle que hay un mensaje distinto. Que tenemos planeado comprar un territorio con el concurso y la ayuda de todo el mundo para que nadie le diga a nuestros cubanos que tienen que estar en Estados Unidos con una I220A y que no tienen derecho a papel. Díganle a todos que la única manera para hacer algo efectivo para liberar a nuestro pueblo es desde algo que nos pertenezca y díganle a los líderes del exilio que la lucha no es ladrar como una fiera enjaulada dentro de una jaula. Eso no es luchar, eso es hacer bulla. Que la lucha es frontal. Es cuando tú enfrentas al problema. Los quiero mucho. Cuídense por ahí. Edúquense para que nadie les haga un cuento chino. No voy a poder estar con ustedes mañana temprano porque tengo que reparar unos espárragos y tengo que soldar... Debajo del camión y no creo que vaya a poder estar con ustedes. Ganado tengo el verso. Me voy a dormir para mañana buscar el pan. Cuidado con el guaro. No peleen con los maridos. El remedio para la vida es... Intentar ser feliz con lo que se tiene. Mucho sexo, con mucha pasión. Y tener un proyecto de vida que es lo que mantiene al hombre vivo. Se me cuidan por ahí manos de soñadores y que nadie nos diga que somos soñadores porque en este mundo no somos los únicos que han soñado los quiero